Va llegando más compañeros Vamos a darles unos 2, 3 minutitos más para que se vayan incorporando Buenos días, un saludo a todos Estamos desde la coordinación de la zona 2 Transmitiendo para ustedes esta presentación del libro de tecnologías Si alguno de ustedes se ha conectado a través del del teléfono o a través de su cuenta de Google. Podemos conversar, pueden eh, darse de alta a través de la primera invitación que envíe, la primera. Ahí existe la posibilidad de que nos podamos comunicar. Me aparecerían aquí y estaríamos estableciendo una videoconferencia. De cualquier manera es importante decirles que este material eh, ha sido generado a partir de, del trabajo cotidiano, del esfuerzo que tenemos dentro de la, de la materia, y que eh, pues, nos han apoyado muchas instancias, nos ha apoyado Dirección General a través de, pues, de distintas personas y distintas este, instancias, como el licenciado Francisco Rojo, que le agradecemos mucho este, esta posibilidad como el licenciado Ramírez Rojo, que también nos apoyó a establecer el contacto con la editorial. También este, nos han apoyado, pues, las personas que han estado aquí en esta coordinación, nos han apoyado mucho a poder este, llevar a cabo esto, ¿no? Entonces, eh, pues estamos en este, en este proceso. No ha sido fácil poder acceder a todas las regiones, a todas las zonas. Hemos tenido dificultades para ir a la Huasteca porque pues, son su otros sus tiempos, están en un espacio pues, que queda un poquito retirado de nosotros, pero que pues tenemos toda la intención de a través de estos medios electrónicos generar una especie de, de diálogo, de intercambio con las personas que están allá. Y precisamente para esto estamos desarrollando este, este tipo de encuentros, este tipo de acercamientos a través de los medios digitales para poder establecer una comunicación con los compañeros que se encuentran lejos. La idea de este material no es trabajarlo de manera independiente. La idea de este material es trabajarlo junto con ustedes. Eh, es compartir a través de la página de Face, que también ya la tenemos eh, activada para que podamos establecer esta comunicación y eh, a través de el, este medio, a través de, la, de las páginas que, en las que podamos establecer estas videoconferencias, a través también de otros procesos como puede ser el Twitter o también podríamos trabajar en esta, en esta conversación a través de eh, pues el teléfono celular o cualquier otro, otro medio de comunicación que sea apto para poder trabajar en conjunto le damos la bienvenida a una persona más que se va incorporando ya tenemos este, varias personas aquí y pues eh, como son puntuales pues iniciamos también con esta transmisión y les hacemos la presentación de este material a mí me gustaría presentarles eh, en primer lugar cómo inició todo cuáles fueron las, los primeros apuntes con los que pudimos desarrollar este material de etimologías. Eh, no fue sencillo, requirió de pues, muchísimo esfuerzo y trabajo, generar un material acorde para que pudiera funcionar. Eh, el material con el que iniciamos pues, fue pues, simplemente unos apuntes de clase, no era un material muy desarrollado. Les voy a mostrar a continuación cómo era este material. Era un material en el que solo había algunas actividades en el que establecimos una especie de apuntes donde trabajábamos con los elementos de las palabras donde buscábamos trabajar algunos enunciados para pues no sé, empezar a organizar esto de la importancia y utilidad de las etimologías así nace el libro a partir de estos apuntes de clase que muchos de nosotros tenemos a partir de algunos otros procesos que que vamos generando, que vamos iniciando Creo que se veía al revés, eh, pero este tipo de apuntes fueron los que sirvieron para que empezáramos a trabajar con, con este material de, de etimologías recolatinas. Poco a poco fui, fui trabajando un poco más este, este material, aunque pues debo confesarles realmente que en un inicio el material que, que yo tenía intención de publicar pues era el de, el de ciencias sociales, a mí me interesaba mucho publicar ese material, algunos compañeros que, que nos conocemos de, de hace tiempo eh, recordarán que estuve trabajando con ese material durante un, un buen rato para generar un libro de ciencias sociales. Sin embargo, eh, una vez que, que tienen la oportunidad la editorial a través del señor Santoyo de conocer esta información y a través de otros medios, pues empezamos a, a generar un material más apto para para etimologías. Entonces se genera este que es el previo del libro, este, este ya es basado en competencias, lo mando así, mando eh, mi material ya más elaborado con un poco de desarrollo gráfico, este, le incluyo las lecturas de textos, le incluyo la organización del curso eh, a partir de los bloques, trabajo un poco este, a mi manera de ver pues cómo se puede desarrollar así el, el aspecto gráfico de resaltar los desempeños, los objetos de aprendizaje y pues textos que pueden servir al alumno para, para saber de qué se trata la materia para acercarse un poco a esto que es muy complejo como, como de entrada puede ser el conocer otra lengua o darse cuenta que nuestra propia lengua pues es diferente y, y, y es diferente porque todos en, en nuestro sentido de comunicación pues hacemos estos, estos cambios, estas modificaciones en las palabras y pues a veces también generamos eh, pues algunas faltas de ortografía o algunos, algunos problemas en el lenguaje que son muy comunes en nuestros alumnos y que diariamente nosotros batallamos porque ellos no son conscientes de lo que, de lo que dicen, de lo que escriben y a veces nosotros tampoco somos muy conscientes y también caemos en ese en ese problema, entonces eh, a partir del lenguaje juvenil, a partir de los mensajes de los jóvenes, a partir de las imágenes de los jóvenes, empiezo a generar este material, eh, que finalmente les resulta valioso, ellos observan que, que tiene sentido, que parte de la experiencia, le agrego yo también algunos documentos, incluso tomados de Wikipedia, que era lo más cercano a los muchachos, y con este, con este desarrollo en el libro, pues ellos ven la posibilidad de, de transformarlo en algo que, este, que ya sea eh, parte de un proceso, de un producto vendible, de un producto que pueda ser ocupado realmente en la, en la clase. A mí siempre me gustó trabajar con español antiguo, trabajar con latín directo y este, pues llegó el momento en el que teníamos que hacer eh, pues, el cambio y trascender un poquito más allá de lo que tradicionalmente se venía enseñando en etimologías, que ¿no? era el trabajo de, este, con, con los textos de, este, de las etimologías greco-latinas de Agustín Mateos Muñoz. Obviamente es un libro totalmente de referencia, es un libro que nos permite conocer más a fondo el proceso de las etimologías y bueno, pues a final de cuentas, la intención de generar este material pues es establecer un... Pues, un orden y generar un, un trabajo real y auténtico a partir del de material en, en la clase. Entonces, eh, ella es como eh, precisamente la, la editorial, que fíjense, pasó algo muy curioso, la primera editorial que me contacta es la editorial de... Este, este, este, este, la editorial que me contacta en primer término es precisamente Esfinge. Y ellos, como ustedes saben, las personas que dan esta materia de etimologías, pues ellos son los que, los que manejan la, a las etimologías de Agustín Mateos Muñoz. Y de hecho, este, el, el maestro Agustín Mateos Muñoz es el fundador de esa editorial, Esfinge. Entonces, eh, el editor en jefe revisa el material y cuando ve que pues al final de cuentas, aunque sea un nicho, un mercado muy pequeñito, va a competir con, con su libro, pues no, no, le, no le termina de agradar. Además, el nivel que ellos manejan pues, es pues, casi, casi para lingüistas, y este material que estamos desarrollando pues, es un material que, que es para los muchachos. Los, la editorial finalmente que se acerca, la editorial con la que trabajamos, es la editorial Bookmart, que es de Puebla, y precisamente Israel Alejandro Valdez Chacón y Leonardo Mauricio Ávila Vázquez son los eh, responsables editoriales de esta, de esta empresa. Y toman el material, lo, lo convierten en esto precisamente, ya en un libro formal, ya en un diseño gráfico más cuidado, ya en un proceso pues, de mayor este, nivel, de mayor envergadura que contiene además pues, elementos que van de acuerdo al corte de esta misma este, casa, casa productora de libros, de esta misma casa editorial. Entonces, pues ya eh, se transforma por completo en un material pues, más decente que mis apuntes de clase, mucho más desarrollado y con la posibilidad de eh, trabajar eh, de manera como que más más puntual algunos aspectos eh, ocupan algunas de las ideas que yo tenía eh, las trabajan más a fondo eh, también emplean imágenes para acercarnos a este proceso y trabajan algunos elementos eh, de latín donde directamente se van a la, a la traducción hacia el español por ejemplo aquí el, el audit et amo el el nihili es cui nihilamat, amor es vida esencia. A los muchachos les gusta mucho porque estos latinajos, que son algunas frases en latín, terminan convirtiéndose en, en textos no tan difíciles y no tan complejos para ellos. Eh, les gusta mucho, por ejemplo, este de clavo un clavo expelere, que significa un clavo saca otro clavo. Y les parece a ellos curiosísimo cómo la traducción del latín. Tiene que ver incluso con, con la manera en como ellos hablan. Y este acercamiento que se va ampliando eh, tiene además eh, una contrapartida didáctica cuando, a este, por ejemplo, aquí a, a su izquierda, ustedes pueden ver que ellos piden, ellos agregan algunos elementos que nos permiten buscar la traducción. Por ejemplo, et, que significa y o nihili, que significa nada. O ego que significa yo, caritate, amor, ovnia, todo, y sum soy. Y a partir de estos elementos, pues ellos pueden buscar de manera más fácil eh, la, primero la deducción de lo que significan los conceptos. Y después, pues ya con más detalle la traducción literal, ¿no? eh, Y estas imágenes, por ejemplo, la homologación de los días de la semana, aquí se ¿no?, con los cuernos de la luna. Son imágenes que ayudan mucho a la identificación de algunos elementos. Eh, el saber, el reconocer que hasta nuestros días de la semana, lunes, martes, miércoles, todos estos días eh, son de origen latino, porque ellos mismos generaron los nombres de los días a partir de eh, los dioses. Entonces, eh, se vuelve algo interesante. Y además, pues empieza ya el proceso donde le estamos invitando a trabajar con esta actividad eh, integradora, en donde, bueno, pues nosotros le pedimos que puedan relacionar palabras de la ciencia, palabras que están viendo tal vez en, en otras materias como historia, como geografía, y que las puedan relacionar para poder integrar eh, eh, la actividad que están realizando, la actividad en las que están entrando al manejo del lenguaje con las demás materias que llevan. Eh, hay actividades en donde ya eh, tratamos que los jóvenes se identifiquen, pues mucho más, como esta parte del lenguaje de los jóvenes, en donde se considera trabajar qué es la forma, cómo es la forma en que ellos se comunican a través de la jerga propia, de la lengua estándar, y créanme que experimentándolo yo en clase, eh, les puedo decir que verdaderamente ellos analizan y se ponen a pensar que tienen que cambiar, que tienen que pasar a un proceso de madurez y que su lenguaje también va madurando. Eh, las imágenes las vamos complementando. Yo ocupo mucho entrar a, a, algunos, este, algunos, a algunas aplicaciones, a algún software con el que puedo trabajar con ellos. Les voy a mostrar este, también un software con el que, con el que yo trabajo. Ese lo trabajo a través de la tableta electrónica. La, el software que, que he ocupado se llama ROMA, es este, de Mondadori y este material de Mondadori permite pues, trabajar más, eh, pues más de lleno con algunos elementos importantes visuales y audiovisuales para... Este, que los muchachos conozcan elementos importantes como, por ejemplo, esto del Coliseo Romano y, y algunos otros elementos de lo que pasa o de lo que acontecía en Roma en aquellos tiempos. Esta aplicación es muy interesante porque es una vista eh, 360 casi real y podemos dar la vuelta para observar el Coliseo Romano y algunas de las, de las distintas construcciones que todavía están en ese sitio. Eh, no solo este, este software es útil para este trabajo, que además cuesta ¿no? porque uno lo tiene que, que comprar para poderlo trabajar. Eh, también existen eh, algunos otros materiales en línea con los que vamos trabajando y algunas cosas que podemos ir generando, por ejemplo, este mapa donde se aprecia cómo fue evolucionando la cultura, eh, la invasión, la conquista de los romanos hacia hacia Europa, pues es muy interesante porque paso por paso nos va describiendo cómo fueron ampliando y cómo fueron llegando a más zonas. Entonces, hasta lograr la consolidación del imperio abarcando toda la zona este, asiática y europea y el norte de África. Entonces, materiales como este tipo complementan mucho el trabajo en el aula. También ellos necesitan una, pues una identificación geográfica ¿no? entonces utilizando algunos de los materiales como precisamente este que es un, uno, uno de Google que nos permite acercarnos un poco hacia distintos sitios pues yo trabajo con ellos el acercamiento directamente a la ciudad y buscamos un poquito reconocer pues los puntos los sitios los lugares en donde estaba este proceso y esta ciudad no como lo es Roma entonces buscamos el acercamiento Llegamos hasta los sitios históricos y bueno, pues casi casi nos metemos al interior también del Coliseo Romano y podemos observar eh, cómo es actualmente este lugar, ¿no? Cómo actualmente este sitio nos permite pues dar una vuelta, dar un paseo por este, por este lugar como lo es el Coliseo Romano y no solo este sitio, sino tenemos a la mano muchísimos otros lugares en los que podemos nosotros pues, acercarnos y conocerlos. Los muchachos a través de este tipo de aplicaciones pues, van complementando el proceso eh, que están ellos viendo a través del libro con las actividades que van realizando. Algunas de estas aplicaciones cuestan, pero otras como esta de Google Earth es totalmente gratuita y nos permite eh, realizar un, un trabajo conjunto con ellos y pues ir desarrollando eh, diversas, diversas actividades que son complementarias de la clase. Eh, un elemento más que vamos a agregar poco a poco, que van ustedes a ir conociendo, pues es precisamente la página de Facebook, en la que pues, nosotros estamos tratando de, pues, de establecer eh, algunos, algunos elementos que serían importantes, como por ejemplo... Este, algunos videos con los muchachos en donde ellos mismos pues muestren o expliquen o describan qué es lo que están haciendo en clase entonces nosotros vamos a este, vamos a tratar de que los muchachos estén participando constantemente y subir estos o sea, videos está la portada. a ver compañera la portada del libro muéstrales a los compañeros la portada del libro para que la vean para que vean cómo es la portada del libro. Ahora vamos hojeándolo. Si ven ustedes, hay una parte donde viene el inicio del libro con la presentación y después vendrá un índice que trae los contenidos del libro. Bueno, ahí vienen las competencias genéricas, ¿verdad? Luego el índice con la presentación y luego viene la primera parte donde dice bloque 1, ¿verdad? Entonces, este tipo de material eh, audiovisual nos pues permite ir compartiendo la experiencia del trabajo en clase. Entonces, pues los invitamos a todos a que, a que vayan entrándole a este tipo de, de actividades, a que vayan entrándole ya de lleno a la materia de etimologías recolatinas. Y bueno, este, no sé si haya alguna duda o podamos este, establecer un vínculo, comunicación con ustedes para... ...para saber qué, qué están pensando, qué está pasando... Eh, ...de cualquier manera vamos a estar a través de estos medios... ...a través de, de internet estableciendo la comunicación... ...y esta, esta conversación, esta presentación, esta charla... ...se queda en línea, la vamos a subir en un momento más... ...a, a la página del Face para que también tengan la oportunidad... ...de volver a verla y para la noche, a las 8 de la noche... Vamos a este, repetir esta experiencia con las personas que tengan desocupada la tardecita y podamos ya con más calma, una vez liberadas las presiones de, del trabajo y una vez este, ya un poco más tranquilos después de la jornada laboral, en casita, tomándonos un cafecito, podamos establecer comunicación y podamos platicar acerca de este libro. Bueno, pues eh, estoy a sus órdenes. Mi nombre es Miguel Ángel Valdera Sánchez. Y esto fue la presentación del libro de etimologías y algunos otros medios y mecanismos con los que vamos a estar trabajando constantemente. Tal vez esto se convierta en un curso en línea en el que podamos nosotros interactuar y pues a mí no me daría este, pues ningún problema, al contrario, sería todo un gusto el que pudiéramos establecer este vínculo y esta comunicación. Este, van llegando más personas, se van conectando algunas más. Eh, pueden este, repasar el video, pueden acercarse a esta información un poquito más adelante, no hay ningún problema, sería cuestión de que pudiéramos establecer una comunicación una charla. De momento eh, le vamos a dejar hasta aquí, para tampoco eh, quitarle su tiempo, eh, estoy conectado en el, en el Facebook, ustedes pueden entrar a él, eh, les, voy a dar, les voy a mostrar la, la dirección, aunque ustedes no tendrían ningún problema de ingresar, porque entran ustedes a, a su propia página de Face, y lo que hacen es ponerle etimologías bookmark, etimologías recolatinas bookmark, y entonces inmediatamente les abre la página. Eh, para que podamos platicar, me buscan a mí, eh, para buscarme es con este Miguel Ángel Valderas, va junto, ustedes van a encontrar este, un dibujito, Tengo no tengo un, una fotografía, sino que tengo un avatar, a través de ese avatar ustedes me pueden localizar muy fácilmente en el Facebook. Y también en el Twitter me pueden localizar como Miguel Cobae. Entonces, este, por estos medios los estamos este, esperando, los estamos invitando a que, a que podamos charlar, a que podamos platicar. Ustedes me localizan en el Face a través de eh, mi nombre, pero va junto, ¿eh? Le van a poner Miguel Ángel Valderas junto para que podamos comunicarnos. Y este, también pueden ustedes ingresar directamente a la página de etimologías grecolatinas Bookmark. Así lo escriben como tal: etimologías grecolatinas Bookmark. Y entonces en ese momento ustedes ingresarían a la página de Bookmark que les estoy comentando. Este, denme de alta, platicamos, nos ponemos de acuerdo. Este, y pues podemos este, establecer comunicación y contacto con ustedes y contestarles todas sus preguntas voy a, a apagar un poquito el audio y voy a ver si hay alguien que tenga alguna duda o pregunta a través de la página de youtube, a través de la página del Face y nos, nos contestamos por escrito aunque voy a dejar este, que eh, que quede un, un poquito más de tiempo abierta la comunicación porque va llegando mucha más gente vamos este, recibiendo a más personas que se van comunicando justo en este momento. Entonces lo que vamos a hacer es apagar el audio y este, trabajar un poquito en el medio escrito a través de la página de YouTube. Ustedes van a encontrar de, creo que es de este lado, un, este, un área para establecer comentarios. Entonces a través de esos comentarios platicamos y si es necesario establecer otra vez el audio, pues platicamos nuevamente. Un saludo. Y este, a las personas que estuvieron desde temprano, pues, este eh, muchas gracias. Y me quedo resolviendo dudas y eh, estableciendo comunicación con las personas que se encuentren a través de la página de YouTube, que es por la principal donde se están conectando. Muchas gracias. Allá todavía no acaba, ¿verdad, Carlita? Ya, ¿eh? Perdón. Es que estábamos en la transmisión. No, no se preocupe. Sí. Sí lo dejé porque hay compañeros que están en vivo. Oye, sí, pero para hacer algún comentario me dice que. ¿Qué tienes que estar dentro de YouTube? Ah, la qué? Ah, pero porque entraste con la coordinación. A ver, salte del de, de la coordinación. Ya llave. Ya no te abres. Ya Ya ya cancelamos el audio, no se preocupe. Bueno, bueno, todavía hay algunas personas en línea. Quiero decirles que este, se ha dificultado un poco el, la comunicación a través de los comentarios en el, la página de YouTube. Entonces, eh, pues estoy al pendiente también en el Facebook, esperando que, que se comuniquen eh, conmigo. Pero de todas maneras, eh, pues, vamos a dejar el video en... En línea vamos a, que, a dejarlo grabado ahorita lo subimos a, a youtube para que para que se quede ahí almacenado les mando el, el link por correo electrónico y también este, me voy a contactar a través de eh, correo electrónico y el facebook para que tengan este vídeo eh, quiero agradecer al licenciado este Luis Edmundo por las facilidades para esta transmisión eh, tal vez me esté escuchando a través de su teléfono celular y le agradezco muchísimo esta oportunidad que me está brindando y este, quiero decirles que también este, pues los vamos a estar invitando a algunas actividades que vamos a desarrollar acá en, en esta zona. Tenemos este, pensado una, pues un congreso en el, que, en el cual ustedes estarían invitados a participar hasta como ponentes y este, esta actividad implicaría el que ustedes pudieran presentar el trabajo de certificación, Certidems, o cualquier otra investigación que estén ustedes desarrollando. Entonces, este, pues va a haber esta invitación, vamos a tratar de que sea a través de videoconferencias, vamos a buscar generar una plataforma, y bueno, pues, estamos esperando que, que cada vez más y más eh, personas se vayan insertando en este proceso. Pero les, les agradezco mucho, vamos a dar por, por terminada esta transmisión. Eh, definitivamente y va a estar en línea para que podamos charlar y las personas que quieran conectarse para la noche vamos a habilitar la, los comentarios para que podamos platicar y también vamos a buscar la forma de establecer pues este, una comunicación más directa para todas las personas que quieran participar. Muchas gracias, hasta luego y les agradezco mucho.